A pesar de la pobreza, el cambio climático nos afecta en todo momento. Incluso las desigualdades que hoy en día nos rodean o las guerras catastróficas que vemos tan lejanas. Pero el día menos esperado en las noticias es que la OTAN y Rusia están en guerra. Hay quienes están luchando por un lugar más seguro, sostenible e inclusivo. Estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales reconocen que la acción tomada en un ámbito pueden afectar los resultados en otros. Más en concreto, el 7. Energía asequible y no contaminante. Estamos en todo el derecho de pensar que la tecnología nos está facilitando la vida. Ah, ¿pero son todo beneficios? Hay un resumen de la teoría del efecto mariposa que dice El batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Imagínate ahora lo que puedes llegar a hacer con un clic, sabiendo que esto lleva unas acciones en servidores, centros de datos, etc. Todos los clics conllevan una cantidad enorme de energía que consumen los servidores, que mayormente la producen la energía fósil, alta en emisiones de dióxido de carbono. Una solución viable sería mejorar la tecnología para contar con energía limpia, objetivo crucial que puede fomentar el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente. Un ejemplo a seguir es Apple una de las empresas más reconocidas que tiene un 100% de energías renovables. Otro dato curioso es que, a día de hoy, solo la energía solar que cae sobre la provincia de Cuenca es suficiente para abastecer de electricidad a todo el mundo durante un año. Imagínate de lo que seríamos capaces de conseguir con la energía eólica, la solar y la hidroeléctrica. Vamos, todo cambiaría mejor. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto?